Ahora muy buenas eh, noches a todos ustedes y lo considero un gran privilegio poder eh, compartir algo del Evangelio y compartir también en este esfuerzo esta noche con mi estimado hermano Andrew Zunema. Yo quisiera leer en el último libro del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5 En el libro de Apocalipsis del Apocalipsis voy a leer algunos cuantos versículos en el capítulo cinco. En este capítulo tenemos una escena celestial. El apóstol Juan va a ver algo en el cielo versículo uno.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 el anciano dice que Jesucristo aquí con el título del león de la tribu de Judá y otro título, la raíz de David, son descripción, descripciones de Cristo. Él puede desatar sus siete sellos y abrir el libro. Ahora el versículo nueve y ahí en el cielo cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro.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 Lo que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, y esperamos que él utilice la lectura para el, la, el provecho espiritual de cada uno conectado a esta reunión virtual. Ahora aquí tenemos eh, una descripción de un una multitud grande en el cielo que va a cantar este cántico este nuevo cántico, pero ahora quiero ver algo muy importante aquí en esta escena en la cual el enfoque es la persona de Jesucristo. Igual en la escena del salvario en la cruz habían otros dos ladrones, habían sacerdotes cerca y, y, y mucha gente ahí sentada y mujeres un poco más retirados retiradas de la cruz, mucha gente. Pero el enfoque es la persona de, de, de nuestro Señor Jesucristo. Igual en el cielo. Pero la primera cosa que quiero ver es la calificación de nuestro Señor Jesucristo. Porque leímos algunas veces, aquí en el versículo 9, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. <coughs> ¿De qué se trata este libro que se... Juan encontró ahí en el cielo. Acuérdense que aquí en la tierra, desde el primer pecado, la historia eh, mundial ha sido una historia de injusticia, ¿verdad? Mucha injusticia. En la primera familia, un hijo mató al otro, mató a su hermano, caí. Qué injusto que un inocente, Abel, fue matado. Esa es una injusticia. Y desde aquel entonces eh, se ha visto mucha injusticia en la tierra. Hasta hoy día, a lo mejor usted ha conocido la injusticia. Ha visto la corrupción en el gobierno. Gente ganando dinero, mientras el dinero que debía haber sido para bendecir a la gente eh, se usa egoístamente y la gente sufre. Esa es una injusticia. Tal vez algo legal eh, te, te dejó con un sabor en la boca muy, muy desagradable. Te dice es injusto. Justo. Tal vez usted ha conocido lo que es eh, el abuso de, de, de niños o el aborto de niños. No lo dice que es injusto que los inocentes están siendo maltratados. Es decir, hay mucha clase de injusticia en el mundo y siempre hay la pregunta. ¿Cuándo va a haber la justicia en este mundo? Bueno, Juan ve un libro y en este libro que venía siendo un rollo, un pergamino eh, envuelto así, enrollado y con sellos puestos. Y esa es la historia de cómo iba a ser llevado a cabo la justicia por fin en este mundo. Y Juan mira por... Por todos lados, ¿quién puede? Y, y hay una búsqueda. Nadie puede llevar a cabo la justicia. Y Juan empieza a llorar. llorar. A mí usted ha llorado mucho por la injusticia que ha visto en el mundo o ha experimentado en su propia vida o su propia familia. Es algo que, que genera lágrimas en uno. Nos conmueve la injusticia y anhelamos que se lleve a, a cabo la justicia en este mundo. Y aquí Juan encuentra la historia de la, cómo se puede tener la justicia en el mundo. Y no hay nadie para llevarlo a cabo. Y por fin él en la palabra de este anciano que ahí en medio está Jesucristo, el león de Judá, el el el la raíz de David, o sea, un descendiente de David. Y este hombre, Jesucristo, el hijo del hombre él dice: Él es digno, y qué es lo que se canta. Se canta, le cantan a, a Cristo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus seis. Él es el único que puede traer la justicia a este mundo. Y lo va a hacer. Adán no pudo eh, mantener la justicia. Ni otro hombre, ni otro líder mundial, ni un rey ni un emperador, ni un presidente, ni ni un primer ministro, ni un gobierno humano, pero uno sí. Y lo base, esa es la historia de la revelación, el Apocalipsis. De este libro es el plan de Dios para traer la justicia al mundo, y la justicia a un mundo lleno de pecado. Y solamente Cristo se califica para traerla. Si usted quiere encontrar la justicia, No vale la pena estar buscando hombres y gobiernos solamente Jesucristo es el único que va a traer la justicia de Dios a este mundo. Pero ahora este cántico va a hablar acerca de no solamente que él se califica para hacerlo también habla de su comisión porque él ya vino una vez al mundo. Al final del libro de Apocalipsis, al final del plan de la revelación de divina, va a llegar Jesucristo a la tierra otra vez para establecer su reino, para reinar por mil años en justicia. Pero él ya vino, ya cumplió su comisión la primera vez cuando él nació de la virgen en Belén. Pero él vino con un propósito a una misión que fue bueno, él vino para redimir redimir a las personas para Dios. Entonces, vemos esta palabra, tal vez tan eh, un poco desconocida, la palabra redimir. Su comisión, redimir. ¿A qué significa redimir? Redimir significa librar. El vino para librar el mundo entero de la injusticia del pecado. Sí. Gracias a Dios. Es algo que anhelamos. La Biblia habla de aquel día mucho. Pero también vino para librar a los individuos de sus pecados. ¿Sabe usted que en la Biblia, del punto de vista de Dios, usted está llevando una gran carga? Una gran carga que se está vinculado a usted, a su persona. Esta carga es como una. ¿Se acuerda de si sabe lo que es un creyente? Es que uno que estaba preso para que no se escapara, le encadenaron, le conectaron una cadena a su tobillo, una cadena corta. Y al otro fin, la cadena estaba allí eh, soldada a una una bola de hierro muy pesada y para moverse él iba a tener preso iba a tener que para escaparse iba a tener que ir arrastrando esta bola tan pesada o tenía que agacharse para levantar la bola pero no podía pararse por la, la cadena tan corta o sea no podía moverse no podía saltar el la, la peso la carga no podía ir a ningún lado, estaba totalmente débil, impotente para librarse de esta bola tan, tan pesada. Así es el asunto de mis pecados y los suyos. Estamos encadenados, conectados, vinculados a nuestros pecados y nuestra responsabilidad por ellos. Usted por los suyos y yo por los míos. Así andaba. Y estábamos ahí encadenados. Y uno tiene que darse cuenta. No importa lo que haga. No importa cuánto lo que intente. No importa cuánto me eh, trate de cambiarme. Es que todavía estoy encadenado a esta bola. No puedo escaparme. No puedo librarme. Estoy totalmente impotente y en la palabra bíblica es David David. Somos débiles y este este griete tan pesado. No podemos hacer nada para distanciarnos del pecado. No pone nuestra responsabilidad. Siempre queda con nosotros en los momentos buenos en los momentos feos en la vida. Y llevamos esta carga. Y eso es lo que hace la vida pesada. Y al ver a lo mejor a alguien conectada a esta llamada. Y usted ya está harto de él, este, este problema de su pecado. Tal vez eh, en forma de un vicio. Y usted quiere ser librado del pecado. O tal vez usted se ha dado cuenta. No solamente de la maña o del vicio que tiene, sino la gran responsabilidad que el alma que, que pecar, esa morirá es muy personal este pecado y es suficiente malo para vivir con el pecado pero es aún peor morir con el pecado Cristo habló a unas personas y les dijo vosotros moriré moriréis en vuestros pecados todavía encadenados a esta bola y mi amigo, si usted llegara a morir hoy, va a llegar encadenado a esta bola tan pesada de sus pecados, usted necesita ser librado, redimido, es la palabra aquí. ¿Qué pasaría si usted llegara a morir hoy en sus pecados? Encadenados a esta gran responsabilidad de lo que le corresponde por haber quebrantado la ley de Dios, usted alzaría sus ojos en un lugar de tormentos, con muchas sed, totalmente solo, con un futuro más, más oscuro aún, un día de juicio. La Biblia aún dice que Dios ha establecido, Dios ha establecido un día en el cual buscará el mundo. Con justicia, y Dios tiene su plan de justicia de, de ir usando el juez. Aquel que él ha dado fe, demostrando su capacidad por haberle levantado de los muertos, y este es lo que le espera el día de juicio y ser lanzado junto con la bola tan pesada de su pecado al lago de fuego al sufrir eternamente sin poder estar librado. Es algo horrible este asunto de su pecado. Mi amigo, usted necesita ser redimido. Todos en el cielo, ¿qué vamos a cantar? Tú nos has redimido. Tú nos has librado del pecado. Ya nos has librado de la responsabilidad. Ya no tengo que pagar, no tengo que corresponder por mis pecados. Tú, Jesucristo, león de, de Judá, raíz de David, el cordero de Dios, tú, Jesucristo, tú, el Señor Jesucristo, me has librado, has cortado la cadena, me has quitado la carga. Eso es lo que significa ser redimido. Librado de tener que corresponder por sus pecados. Cristo, el único, Él cumplió su misión, habiendo provisto esta redención por medio de su cruz, su cruz en el Calvario. Pero el costo, el costo, se va a mencionar el costo en el cántico, en el gran coro del cielo. Vamos a siempre cantar acerca del costo de nuestra nuestra redención, lo que le costó a Cristo para poder librarnos, para poder salvar a otros, librar a otros físicamente de la lepra, de, la, de estar ciego, de no poder hablar, de, de muchas enfermedades. A veces Cristo nada más dijo una palabra, a veces con un toque. A veces nada más la gente tocó su ropa con sus ropas. Él sanó a la gente. Libró a la gente de enfermedad física. Aún Jesucristo usó su propia saliva una vez. O sea, él tenía muchas maneras para librar a la gente de enfermedades físicas. Para poder librarle a usted. Hoy de sus pecados, para poder librarme a mí de mis pecados hace 47 años. Es que él tuvo una sola opción. Eso es lo que vamos a recordar en el cántico. Vamos a cantarle a Cristo. La única cosa que él podía hacer, tú fuiste inmolado. ¿Qué significa inmolado? Significa que él pasó por una muerte. Violenta, cruel, fuerte. Jesucristo padeció ahí en la cruz por nuestros pecados. No solamente pasó por los maltratos de los hombres, los insultos, así como hemos escuchado, sino la la mera ira de Dios, la verdadera ira de Dios cayó sobre Jesucristo y él fue totalmente aplastado, inmolado. Llegó a la muerte. Tú fuiste inmolado y nos has redimido en tu sangre. No fue suficiente aún padecer en la cruz. Él tuvo que dar su vida y eso es lo que significa por tu sangre. No son algunas gotitas de sangre que salió de una llaga. Eso es que Él entregó su propia vida entera para poder redimir al pecador, para poder redimirme a mí, para poder librarle a usted de su gran carga, de su pecado. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso vamos a cantar acerca del único remedio por el pecado. Tú fuiste inmolado y nos has redimido en tu sangre el costo inmenso que es incontable el precio que Jesucristo pagó. Por eso lo vamos a celebrar eternamente en el cielo. Mi amigo, la única manera para tener su pecado eh, el, el cancelado, tener su pecado perdonado, ser salvado, ser redimido, librado esta noche, es por Jesucristo y la comisión que él llevó a cabo. Cuando él pagó el gran precio, el costo de la redención, su propia vida, su sangre derramada, y yo reconozco que eso fue por mí. ¿Qué piensa usted de lo que Cristo pagó en la cruz? Pero quiero pensar ahora en la cantidad, la cantidad de los redimidos. Porque dice, "Y tú fuiste inmolado y con tu sangre y nos has redimido para Dios de todo lenaje y lengua y pueblo y nació. Imagínense. Todo, todo linaje. Todo linaje. Toda nación. Todo lengua. Todo el pueblo. O sea, por eso Cristo dijo y por todo el mundo y, y predicar el evangelio a ser discípulos de. Todas las naciones podemos predicar a toda criatura y de todo rincón del mundo a ver gente en el cielo redimida por la sangre de Jesucristo aquel quien fue inmolado en la cruz del Calvario. Hay salvación para todos en el mundo. Eso es impresionante. No solamente los que estaban viviendo cuando Cristo murió en la cruz. Dice la Biblia: Dios no envió a, a su hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el mundo entero. La gracia de Dios fue manifestado para salvación de todos los hombres. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es una provisión para todo el mundo. No importa quién sea usted, no importa lo que haya hecho, lo que haya haya dicho. Hay salvación para usted en esta vida. La provisión, el costo, el precio que Cristo pagó es tan grande para que todo ser humano. Incluso usted puede ser redimido, librado de su pecado hoy y por toda la gran eternidad. Pero quiero terminar pensando en el cántico, el cántico. ¿Qué vamos a cantar? Dice en el principio, cantaban un nuevo cántico. ¿Cómo va a ser nuevo si ya ya sabemos lo que vamos a cantar? No, es que ya de repente vamos a, a escuchar un tono y, y una letra, ¡qué bonita! Quiero memorizarla y cantar algo que no hemos cantado. No es eso No es tanta la, algo que no habíamos aprendido antes. La idea es que va a ser algo fresco. Algo fresco Porque va a ser algo fresco. Cómo puede ser fresco a, a tanta gente de todo el enaje, todo el pueblo, toda la nación y toda la lengua. Es que algo es fresco. Cuando es algo apreciado, usted recibe algo nuevo, lo aprecia y es algo fresco, ¿verdad? Desafortunadamente, con la mayoría de las cosas de este mundo, con tiempo va va disminuyendo el, la apreciación y ya no tanto la frescura. Pero con la persona y obra de Cristo, le pregunto. Cuando vea ser algo, algo viejo, algo ya, ya que na, no nos sirve, vamos a pasar toda la eternidad en nuestra apreciación en la frescura de Cristo. Va a ser algo que nunca va a, a terminar. Él es infinito. Cuando vamos a poder decirle, darle suficiente gracias a Cristo por habernos redimido, habiendo pagado un precio tan alto? Y es muy personal, les digo, que Él me ha redimido a mí. Es impresionante que Él ha redimido a tantos ya en esta llamada. Pero lo que más me impresiona es que Él es el Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Eso es algo todos los días que nos llega con frescura y por toda la eternidad. Nunca vamos a cansarnos de... de, de, de Cantarle de a, alabarle por lo que él hizo para poder librarnos de la la bola personal de nuestros pecados para salvarnos de la eternidad alejada de Dios la eternidad con el pecado y para la responsabilidad de corresponder por los míos. Mi amigo va a cantar usted en este cántico en este coro celestial. Usted puede empezar a cantar ahora usted puede empezar a apreciar a Cristo como nunca antes en su vida hoy. Entendiendo mi pecado esta bola tan pesada que no puedo deshacerme de ella. El único que me puede redimir librar es Jesucristo y es por eso él murió derramó su sangre y él fue inmolado en la cruz para salvarme. Y para librarme le va a dar paz, le va a dar eh, salvación y le va a dar esta esperanza, esta certeza de un hogar en el cielo, un hogar va a ser un candidato, un participante en el coro celestial eh, eterno, el coro en lo cual le vamos a decirle no a María, no a los apóstoles, no a Miguel del Ángel, Arcángel. Vamos a cantarle solamente a Cristo porque Él solo ha hecho la obra. Le vamos a cantar. Tú fuiste ímola. Tú fuiste ímola. Y le vamos a decir, y tú con tu sangre nos has redimido para Dios. algo muy precioso que nos espera. Y veo en las caras de algunos aquí en la llamada. Ya están anhelando el día de poder cantarle a Cristo en caracas. Y usted llegue a apreciarlo, que usted llegue a ver en él la solución por su pecado, cómo puede ser librado y él le va a redimir hoy. No puede ser. Ponga su fe en Cristo, que lo reciba para ser redimido, librado hoy y por toda la eternidad. Muchas gracias y que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.